Macaco, el mi punto Vaya, vaya, vaya, Andale, mocho, que vale el bocho, Ya llegamos en esta vida. el este señor es mar Y si no vino a jugar, va que si no vino, toda la raza loca. Que vamos a apoyar pirata desde Turbisman. Una raza loca, una raza loca. Una raza loca. Los peces se el de su cabina, la raza loca, el capucha el coyote, el rabo, el roque chino, el roque, el vino, el que Jerry, matarlas, todas las que faltaras. Vamos a bailar Vamos indestructibles 6 y 6, una raza loca, desde Santa Catarina, el grifo, el golpe, el yogi, el en el espadá, allá, acá, allá. Llegamos los niños forever, la carcaña mis el gol el biclo, la carri y el chimino, el césar, la gente de no de lleno. mis amigos, qué bonito, qué bonito programa En especial, exclusiva a toda la nos gente nos bonita gente que nos acompaña, del cielo cayó una espada, dice aquí y partiendo, se partiendo, partiendo una sandía, una sandía y en cada herbanada, de decía junio de los 13, la pura, la pura chingonería, chingonería y para, Spanky, Spanky, para, para y, y, y para el, y el para famoso y que nos esta noche de su Tú, ¡Juki! tú, tú, tú, Vamos a tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, a tú, tú, Rayo Palma, vaya Palma, toda La Banda, San Felipe de Santiago, Angelitos, Fantasma, e, e, e, e, Echale Chucky, La Banda de Puebla. Vamos a hablar, sabroso, que nos acompaña esta noche.